Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Suplicamos que en esta preciosa noche sea tu Espíritu impartiendo nueva fuerza a cada uno de los que hemos llegado aquí de manera que cada uno podamos salir diferente, Señor. Estamos aquí, Señor, clamando a ti, Señor, porque reconocemos que sin ti nada podemos hacer, Señor. Por eso te seguimos suplicando, Maestro, que no nos suelte tu mano, Señor. Que tú sigas extendiendo tu mano poderosa Tu mano de misericordia En favor de nuestras vidas, Señor En esta noche bendice a cada hermano que ha llegado aquí Bendice a aquellos que no han logrado llegar Tú conoces la razón por la cual nuestros hermanos no se encuentran aquí Solamente te pedimos que tengas misericordia De cada uno de ellos Y que sea tu espíritu redarguyendo sus corazones De manera que ellos puedan sentir la inquietud De estar aquí en tu casa, Señor Ayúdalo, Señor Levántalo desde el cielo para que juntamente con nosotros puedan seguir caminando, ten misericordia de nuestras hermanos y ten misericordia de cada uno de nosotros, en esta preciosa noche glorifícate en cada cántico, en cada lectura, usa cada hermanito conforme a tu voluntad, permite Dios del cielo que no solamente podamos ser oidores de tu palabra, sino hacedores de ella, en tu linda y bella mano depositamos este culto, Glorifícate, maestro en todo lo que se va a realizar aquí en esta noche, que al final te vamos a dar toda gloria y toda honra,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 los que hemos llegado a la casa de nuestro Dios en esta preciosa noche, levantamos nuestras manos al cielo y adoramos al Padre, adoramos al Hijo, adoramos al Espíritu Santo, oh, gloria, gloria, gloria a Dios, gloria a tu nombre, maestro, gloria a tu nombre, gloria a tu nombre, te adoramos, te adoramos, te adoramos, te glorificamos, Señor, bendecimos tu nombre, santo, santo, santo eres, Señor, oh, gloria, gloria al que vive para siempre, poderoso nuestro Dios, poderoso nuestro Dios, cantamos y adoramos a nuestro Dios en esta preciosa noche gloria a Dios alabado sea tu nombre y si los vientos le obedece si la mar por ti se calla porque hay hombre que dice que tú no vives si la tierra tú la riegas con la lluvia de los cielos, porque hay hombres dudando de ti. Es mi anhelo que las flores le digieran a los hombres, por cual manos todas ellas fueron creadas. Y desde luego entendería que sin ti no existiría lo más bello que en el mundo pueda ver Y no ves el agua fluir con la cual tus sosiega la seca aprisiona tu Asombrado un árbol al cual te regala de Pues entonces ¿por qué te pregunta si hay un creador? Oh, si puedes mí te agotar la estrella que alumbra lo negro de mi cielo Y si lo puedes confiesa que Dios es real, no es un pueblo. No, es que no él es muy grande y no se puede negar. tu nombre, Dios le bendiga nuevamente hermano, Dios le bendiga más, damos gracias a nuestro Dios que estamos en su casa en esta preciosa noche, contento y gozoso de poder estar en la casa de nuestro Dios, es el mejor lugar que hemos escogido en esta noche, poder llegar a la casa de nuestro Dios para así alcanzar nuevas fuerzas para seguir hacia adelante. En esta noche le corresponde dirigir a tu hermana Derma, le pedimos que pase por aquí, saludamos a cada amigo y a cada hermano que nos sintoniza a través de las diferentes redes, le pedimos que se quede en nuestra sintonía Para que se gocen esta noche De las ricas y poderosas bendiciones Que tiene nuestro Dios Para cada uno de ustedes Y para cada uno de nosotros En esta noche, amén Gloria a Dios Nuestra hermana delma con nosotros Santo, aleluya Hermanos, que el Señor les bendiga Que el Señor les bendiga más Contenta y gozosa de, de volver a estar ¿verdad? en el altar Después de tanto tiempo Sin poder este, ¿verdad? estar aquí pero dándole gracias al Señor porque Él es bueno. Y en medio de tantos problemas y situaciones, el Señor este me ha ayudado, ¿verdad? Y luchando y batallando para yo poder seguir perseverando. Hermano, vamos a estar todos puestos de pie para leer la palabra, la cual se encuentra en Lucas, capítulo 12, del versículo 13 hasta el 40. Lucas capítulo 12 del versículo 13 hasta el 40, cuando todos lo tengan un fuerte amén amén hermano. la palabra de Dios lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo que está en medio nuestro le dijo uno de la multitud, Maestro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 Y vosotros es semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga, halle velando, de ciertos digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga la, la segunda vigilia, y aunque venga la tercera vigilia, si los hallare así, Bienaventurados son aquellos siervos Pero sabed esto Que si supiese el padre de familia A qué hora el ladrón habrá, había de venir Velaría ciertamente y no dejaría minar su casa Vosotros pues también estás preparados Porque a la hora que no penséis El hijo del hombre vendrá Que el Señor les bendiga Un corito con el grupo de adoración Gloria a Dios. Gloria a Dios. bueno que se le bendiga. Que la bendiga más. Gloria al nombre del Señor. Nos ponemos de pie en esta noche. Gloria al nombre del Señor. Vamos a cantar un corito. Qué viejito. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor Porque yo creo que si todos estamos en la casa del Señor Es porque tenemos la fe y la seguridad De que estamos esperando al Maestro Oh, gloria en nombre del Señor Y nos estamos esforzando para que ese día Gloria en nombre del Señor nos puedan decir Siervo fiel y prudente, en lo poco fuiste fiel En lo mucho te pondré Entra en el gozo de tu Señor, amén El que se lo sepa, nos acompaña Gloria en nombre del Señor Cristo me dijo que venía otra vez, que venía otra vez, que venía, venía otra vez. vez. Cristo me dijo que venía otra vez, que venía otra que vez, vez, que, venía que, otra vez, vez campeón, que venía otra vez. Que no me desesperara, bien. sino que, que tuviera fe. fe. Que no me desesperara, sino que tuviera fe. Y yo, y yo, y yo lo estoy esperando. Y yo, y yo, y yo lo estoy esperando. Y Cristo me dijo que venía otra vez, que venía. Venía que no me desesperara Oh, gloria a Dios, porque yo no sé tú, pero yo quiero que cuando la trompeta suene, yo pueda ser levantado. Oh, gloria a Dios. Dios le bendiga y Dios le guarde. Vale. Hermano, hasta aquí mi parte y el anciano con nosotros. Dios les bendiga. gloria a Dios, nos ponemos en pie y oramos por la ofrenda, gloria a Dios, gloria a Dios, te adoramos Señor, te glorificamos Maestro, te damos gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias Señor porque tu Espíritu Santo se ha dejado sentir aquí en medio nuestro, ahora te presentamos los diezmos y las ofrendas que se van a recolectar, suplicamos Dios del cielo que toque el corazón de cada hermano para que podamos ofrendar y emar conforme a tu voluntad, Ayúdanos, Señor, a seguir dando para que esta tu obra pueda continuar hacia adelante. Bendice de gran manera a aquellos hermanos que en esta hora, con sacrificio, traen sus y su tiempo y sus ofrendas a tu casa. Glorifícate en cada una de sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga. Adelante iglesia Adiós lo que es de Dios A tu nombre gloria A tu nombre gloria Gracias Señor Gracias Señor Campeón Jovencita Amén Gracias Señor A tu nombre gloria Aleluya Nuestras almas Te alaban Padre Gracias Señor Gracias Señor Estemos de pie pueblo Padre Padre bueno, gracias, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Se ha manifestado sobre nuestras vidas para que en este día por segunda vez estemos en tu casa, dándole gloria y dándole honra a quien gloria y honra se merece. Gracias, gracias, gracias, porque estamos honrando lo que tú honraste.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 Y amados, buenas noches. Dios les bendiga. A Dios la gloria, a Dios la honra, a Dios el honor que nos concede la bendición por segunda vez en este día de estar en su casa. Bienvenidos todos una vez más a la casa del Señor, donde es el mejor lugar donde uno puede estar en este momento histórico que nos ha tocado vivir Por eso dice, bienaventurados los que están en su casa. A Dios la gloria y a Dios la honra. Damos las gracias al Señor, porque Él ha tenido de nosotros misericordia. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Padre muchas gracias Amén. vamos rapidito a la palabra nos vamos a primera de Corintios en el capítulo 3. 3 nos vamos a los versos 16 y 17 16 y 17 ponga mucha atención estamos pregando, ministrando enseñando lo que el Evangelio contiene proféticamente para este momento histórico que le ha tocado vivir al cuerpo de Cristo amados míos Estoy avisando que el cuerpo de Cristo, que el cuerpo de Cristo está entre la vida y la muerte, entre la salvación y la condenación, entre el arrebatamiento y el vómito. Yo no sé si usted está entendiendo lo que yo estoy ministrando, pero yo no estoy gastando saliva. Yo estoy aquí como instrumento de Dios yo estoy aquí como instrumento de Dios para avisarle para ministrarle a esta congregación y al pueblo que nos está viendo, nos está oyendo en el mundo entero porque ahora el mensaje ahora la preocupación de la patria celestial no es el mundo inconverso repito no es el mundo inconverso no diga que, que alguna que otra alma se salve pero la situación espiritual se enfoca en el cuerpo de Cristo repito la situación espiritual se enfoca en el cuerpo de Cristo primera de Corintios capítulo 3 verso 16 y 17. Dice así, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, que está aquí, en medio nuestro, y en cada hogar que nos está viendo, para ayudarles a ver, a oír y a entender. No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios... Mora en vosotros, si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque ya se me perdió. Dios. 17, otro 17. si alguno destruye. destruye el templo de Dios. Aleluya. Dios. Dios le destruirá a él porque, porque el, el templo de Dios el, el cual sois vosotros santo es padre gracias gracias por tu amor gracias por tu misericordia gracias por tu santo y bello espíritu gracias por tu evangelio gracias que no estamos dando puños al aire gracias que podemos tener una base un fundamento que en esta hora está disponible para todo el que quiera caminar firme espiritualmente tiene la base, tiene la firmeza para poder realizar su vida espiritual Padre mío ahí está ese pueblo que me ve y me escucha aquí está este pueblo presente te suplicamos que de todos tengas misericordia. Tú sabes que el cuerpo de Cristo está entre la vida y la muerte. Por favor, en esta noche, una vez más, abre los ojos de nuestro entendimiento para que podamos ver con toda claridad que en este momento tu mirada, tu plan, tu propósito, tu voluntad,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 y en los hogares me concerto con este pueblo y lo echamos fuera declaramos la enseñanza en las manos de tu santo y bello espíritu en el nombre de Jesús amén amados Es triste cuando uno recibe la revelación, el conocimiento, el entendimiento del plan, del propósito que Dios tiene en este momento histórico que nos ha tocado vivir. Están avisando con toda claridad. Están avisando con toda claridad Que el arrebatamiento Que el arrebatamiento Está a las puertas Viene el año 21 20, Perdón, 2021 Y nosotros tenemos que entender con toda claridad No es casualidad que tengamos el panorama profético que estamos teniendo. Por primera vez, por primera vez, hay una experiencia mundial. Repito, por primera vez hay una experiencia mundial. Las experiencias que habíamos tenido antes son experiencias regionales. Pero ahora, ahora es una experiencia mundial, porque la patria celestial se tiene que comunicar con el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo no es puertorriqueño, no es americano, no es brasileño, es un cuerpo mundial en toda nación, en todo pueblo, en toda lengua. Hay miembros del cuerpo de Cristo como consecuencia repito como consecuencia la patria celestial tiene la responsabilidad de levantar repito de levantar pastores pastoras evangelistas maestros que estén comprometidos repito y dice y dice y dice más claro va a levantar jóvenes repito una, una generación de jóvenes que va a estar comprometido con el evangelio nosotros en esta hora y en este momento humildemente repito porque no no tengo eh, gracias al Señor el más mínimo pensamiento de altivez de espíritu nada de su hermano todo lo que está llegando de parte de la patria celestial, entiendo que está llegando porque yo amo el Evangelio. Porque el Evangelio es mi vida. Porque el Evangelio es mi vida. Porque el Evangelio es mi vida, hermano. Y yo vivo para el Evangelio. Y yo vivo para el Evangelio. Ya no vale la pena estar sobre la paz de la tierra si no es para vivir para el Evangelio porque única y exclusivamente el Evangelio y nada más que el Evangelio es el que tiene la vida, el oxígeno, el plan, el futuro para todos los que entren en contacto con ese Evangelio. No solo entrar en contacto, es amar el Evangelio. Repito, es amar el Evangelio, porque en este momento histórico es muy fácil es muy fácil hablar de Juan 3.16 repito es muy fácil hablar de Juan 3.16 de tal manera amó Dios al mundo repito de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda sino que tenga la vida eterna y traen la salvación gratuita regalada regalada a los seres humanos sobre la faz de la tierra. Pero ahora, pero ahora, viendo el desfile, viendo el desfile de cumplimientos proféticos a nivel mundial que hay sobre el cuerpo de Cristo, amado, que hay sobre el cuerpo de Cristo, entonces tenemos que preguntarnos lo siguiente: ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? El juicio de Dios no va a comenzar con el pueblo inconverso. El juicio de Dios va a comenzar por la casa de Dios. Entonces, ¿cuál es el problema que tiene la casa de Dios? repito ¿cuál es el problema que tiene la casa de Dios? triste y lamentablemente hermano escuche por favor suena duro suena difícil pero tengo que decirlo porque así lo dice el Evangelio suena duro suena difícil pero tengo que decirlo porque así, así lo dice el Evangelio que todo aquel todo aquel que no quiera honrar al Evangelio y está honrando al mundo en su vida. La Biblia le llama que es un adúltero. ¿Dónde están los adúlteros? triste y lamentablemente en el cuerpo de Cristo ¿qué hacen los adúlteros en el cuerpo de Cristo? ¿qué hacen los adúlteros en el cuerpo de Cristo? trayendo al mundo trayendo al mundo al cuerpo de Cristo y está entrando y está entrando y está entrando en un acto de adulterio espiritual por eso es que en esta hora nosotros los que estamos sobre la paz de la tierra en este momento tenemos, hacer, tenemos que hacer conciencia hermano tenemos que hacer conciencia porque nosotros hablamos muy fácil muy sencillo de que el Espíritu Santo está conmigo el Espíritu Santo está conmigo el Espíritu Santo está conmigo el Espíritu Santo está conmigo, conmigo. amados míos usted sabe lo que usted está diciendo usted sabe lo que usted está diciendo literalmente Dios Padre Dios Hijo en la presencia del Espíritu Santo están conmigo escúcheme y yo, y yo, y yo y yo, y usted ahora nos constituimos en Templo de Dios el Templo de Dios no son estas cuatro madres Aquí se reúne, aquí se reúne el templo de Dios. ¿Quién es el templo de Dios? Repito, ¿quién es el templo de Dios? ¿Y por qué razón es el templo de Dios? El que es templo de Dios tiene que estar en el cuerpo de Cristo. En el cuerpo de Cristo. Y toda la membresía del cuerpo de Cristo se constituye, se constituye en templo de Dios. Ahora escuche, por favor. Lo leemos una vez más. Verso 16. 16. ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu Santo de Dios mora en vosotros? Una pregunta. Ahora, ¿por qué hacen una pregunta? ¿Por qué hacen una pregunta? Porque una mayoría, porque una mayoría de los Habitantes del cuerpo de Cristo no han podido entender, repito, no han podido entender que, so, que son templo del Dios viviente. Escúcheme. Y como no han podido entender que son templo del Dios viviente, escúcheme. ¿Tienen el templo, tienen el templo, escucha ahora, como si no conocieran a Dios? ¿Tienen el templo como si no conocieran a Dios? Entonces, hacen la pregunta, hacen la pregunta, ¿no sabéis que sois templo? de Dios ¿por qué hacen esa pregunta? ¿por qué hacen esa pregunta? porque el pueblo no ha podido entender con claridad no han podido entender con claridad o lo entendieron y no lo quieren aplicar Eso es así. ¿qué? somos Separados para Dios. Repito: cada cristiano somos separados para Dios. Y nosotros no hemos podido entender en el jebulú que nos estamos metiendo al coger el templo de Dios y armonizarlo con el templo del diablo ¿Qué usted quiere decir pastor usted busca usted busca personas inconversas personas inconversas y las trae al Cuerpo de Cristo y las compara con el Cuerpo de Cristo y la persona inconversa y la persona del Cuerpo de Cristo, la única diferencia que hay es que la persona que está en el Cuerpo de Cristo tiene tiene a Cristo como Salvador. La persona inconversa no sabe quién es el camino no sabe quién es la verdad ni quién es la vida. Pero cuando usted mira, cuando usted mira la persona que no tiene a Dios y la compara con la persona que tiene a Dios, la única diferencia es que la que tiene a Dios sabe que Cristo es el camino, que Cristo es la verdad y que Cristo es la vida. Pero no ha podido entender pero no ha podido entender que Dios ha separado a cada miembro del cuerpo de Cristo para ser templo para ser templo del Espíritu Santo entonces decimos templo del Espíritu Santo y, y como que no estamos hablando de Dios repito y como que no estamos hablando de Dios y por qué yo digo eso por qué yo digo eso? pues porque cogemos el inconverso el hombre inconverso la mujer inconversa el joven inconverso la jovencita inconversa hermanos míos y la única diferencia y la única diferencia que hay entre los dos es que uno es creyente y el otro no es creyente pero no, no, oiga, oiga pero pero el templo del diablo ¿cuál es? oiga ahora, oiga ahora ¿dónde están los demonios metidos? ¿dónde habitan los demonios y los inconversos? ¿Dónde habitan los demonios en los inconversos? En el cuerpo. ¿Dónde habita Dios en los convertidos? En el cuerpo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Por eso hacen una pregunta. ¿No sabéis? que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros ¿por qué hacen esa pregunta? ¿por qué hacen esa pregunta? ¿por qué hacen esa pregunta? hermanos míos porque están viendo porque están viendo que el cuerpo del creyente y el cuerpo del inconverso están en las mismas condiciones. Entonces, de qué estamos hablando? Entonces, de qué estamos hablando? Pues estamos hablando de que el cristiano no ha podido hacer conciencia de quién es él. Repito, de quién es él. De qué usted habla, pastor? Cada Miembro del cuerpo de Cristo. Es miembro del cuerpo de Cristo porque es templo del Espíritu Santo. Pero ¿qué pasó? ¿Pero qué pasó? ¿Pero qué pasó? Si alguno destruye el templo de Dios, ¿de qué habla? ¿De qué habla? ¿De qué habla? ¿De qué habla? De cómo, de cómo el cuerpo de Cristo le ha metido mano al templo de Dios. ¿Me está oyendo? De cómo el cuerpo de Cristo le ha metido mano al templo de Dios. ¿Y en qué le metió mano? ¿Y en qué le metió mano? ¿Y pues la Biblia me informa desde la jopa, desde la jopa, desde la jopa hasta los hábitos de modas en el cuerpo en el cuerpo de Cristo hay una hay una pequeña manada que ha hecho conciencia y todavía no están perfectos, pero pero están en el proceso de la perfección. ¿De qué habla? ¿De qué habla? A Dios la gloria. A Dios la gloria, hermano. A Dios la gloria. Repito, y a Dios la gloria. Yo tengo delante de mí, y usted tiene delante de usted, una mujer que hoy día tiene 77 años. Pero cuando esta mujer tenía... 77 menos 47, ¿cuánto es? 30. Cuando tenía 30 años, conocimos al Señor. Al conocer al Señor, al conocer al Señor, el Espíritu Santo vino a morar en ella. Una mujer de 30 años hermosa, bellísima hermosa, bellísima y le voy a traer una fotografía no, se la voy a traer de verdad para que usted pueda entender cómo es posible que una mujer de 30 años en su plena juventud pudiera, pudiera sacar la fuerza para renunciar a todo lo que se llamaba mundo en su vida hermanos míos escúcheme por favor en esos 30 años ella conoció al Señor y desde el momento en que conoció al Señor hermanos desde el momento en que conoció al Señor y desde el momento en que el Espíritu Santo vino a morar en ella y digo esto porque tengo el testimonio vivo de ella yo no puedo hablar de nadie más porque esta es la experiencia que yo tengo con ella entonces desde el momento en que ella recibió a Jesucristo como su salvador, hermano, escuche por favor, entró la presencia del Espíritu Santo. Al entrar la presencia del Espíritu Santo, hubo una revolución en casa. Se metió en el closet y botó todo lo que no servía. Y se metió en el botiquín y botó toda la porquería. Y la mujer, a los 30 años, Hermanos, a los 30 años Hubo una transformación física Física Física No estamos hablando de la transformación espiritual Estoy hablando de la transformación física Donde ella cambió Todas sus costumbres Todos sus hábitos Todas sus modas Todas su ropa. Y a Dios la gloria. Y a Dios la gloria. Estoy, estoy testificando porque este evangelio se ha predicado por testimonio. Indicando, indicando que una persona jovencita, que una persona jovencita, porque normalmente pensamos personas adultas que son consagradas, ¿me está oyendo? pero estoy hablando de una joven de 30 años que se despojó hermano que se despojó escúcheme y le devolvió a Dios su cuerpo como él lo hizo y el temor de Dios cayó en su en su mente y en su corazón de tal manera que ella no volvió jamás hermano yo no tengo un púlpito no puedo decir mentira los mentirosos no entran de que ella no volvió jamás a tocar su cuerpo para quitarle nada ni para añadirle nada digo esto repito digo esto porque estoy hablando con el testimonio de una mujer que quiso y pudo quiso y pudo ahora, ahora escuche ella quiso y el Espíritu Santo ejecutó le dio el valor le dio la autoridad le dio todo para que ella pudiera seguir adelante escúchame por favor han pasado 47 años 47 años y testifico, testifico que este cuerpo, este cuerpo que usted ve aquí en esta noche, este cuerpo que usted ve aquí en esta noche, no ha sido tocado por nada ni por nadie que no sea el Evangelio. ¿De qué hablo? ¿Es posible? ¿Es posible? Ahora, ¿por qué es posible? porque ella quiso Dios no le obligó a nada ella quiso honrar ella quiso honrar y empezó a entender que ella se constituía en templo ahora ¿cuál es el problema? ¿cuál es el problema? 17 17 si alguno ¿a sí. si alguno destruyere el templo de Dios para no está hablando de espiritista no está hablando de santero ni de dola, está hablando de lo que somos templo de Dios templo de Dios sabe Dios conoce Dios entiende Dios lo que tú estás haciendo con tu cuerpo y usted dirá Dios lo sabe todo no, Dios lo sabe porque tú lo estás evidenciando yo lo estoy evidenciando que cuando tocamos que cuando tocamos que cuando tocamos nuestros cuerpos estamos estamos tocando el templo del Espíritu Santo. Ahora podemos entender, repito, ahora podemos entender. Primero de Corintios 12. 1 Corintios 12. verso 18. Oiga, venga. Oiga bien ahora. Leo. Sí, verso 18. Mas ahora mas ahora Dios ha ay, Dios mío. Mas ahora Dios el otro es que yo no veo ha colocado los miembros cada uno de ellos en el cuerpo. En el cuerpo. ¿Qué dice ahí? Como el piso. ¿Cómo? De qué miembros está hablando? Ah, de todo. ¿De qué miembros está hablando? Está hablando de mis manos. Está hablando de mi estómago. Está hablando de mis piernas. Está hablando de mis dedos. Está hablando de mis ojos. Está hablando de mis orejas. Está hablando de mis narices. Está hablando de toda la composición humana. ¿La hizo? ¿La hizo? ¿Por qué estaba haciendo? ¿Por qué? ¿Qué es lo que estaba haciendo? ¿Ah? ¿Qué es lo que estaba haciendo? Oiga, estaba haciendo el templo donde él iba a morar. Me está oyendo, hermano. Por eso, vuelva de nuevo a 1 de Corintios 3. 1 de Corintios 3. 1 de Corintios, Corintios 3, 17. 17. Si alguno. No, no. no, si alguno destruye el templo de Dios... Para un momentito, para un momentito. ¿Y cómo se puede destruir el templo de Dios? ¿Y cómo se puede destruir el templo de Dios? ¿Y qué es el templo de Dios? ¿Y qué es el templo de Dios? El templo de Dios? Pues el templo de Dios es tu cuerpo. ¿Y cómo lo puedes destruir? Cuando empiezas, cuando empiezas a quitar la arquitectura original. La arquitectura original, ¿de quién es? La arquitectura original, ¿de quién es? De Dios, porque Él hizo el cuerpo como Él quiso. Entonces, a lo que Él quiso, a lo que Él quiso, yo empiezo a quitar y empiezo a añadir a lo que Él quiso, hizo el cuerpo como Él quiso, pues a lo que Él quiso hacer, yo empiezo a quitar y empiezo a añadir ¿Qué? conforme, conforme, conforme, oiga, oh yeah, el diablo, repito, el diablo, ha quitado y ha puesto en el cuerpo del ser humano y el ser humano no ha logrado entender y el ser humano no ha logrado entender ahora mismo yo estoy en este altar y ahora mismo la presencia del Espíritu Santo está aquí está aquí ¿quién más lo tiene? ¿quién más lo tiene? entonces tenemos que entender al yo tener la presencia del Espíritu Santo conmigo yo soy templo de Dios yo soy templo de Dios Escúcheme. y al yo constituirme en templo de Dios no puedo honrar no puedo honrar la arquitectura diabólica ¿Y cuál es la arquitectura diabólica? Pues el diablo le metió mano, repito, el diablo le metió mano a la arquitectura de Dios. A la arquitectura de Dios. ¿Y qué hizo? ¿Y qué hizo? ¿Y qué hizo? ¿Y qué hizo? ¿Y qué hizo? Pues cogió la arquitectura de Dios y empezó a quitar y a añadir. ¿Me está oyendo? Entonces escúcheme por favor. Si alguno. Destruye el templo, el templo de, de Dios. Dios para para que es tu cuerpo que es tu cuerpo y cómo yo puedo destruir mi cuerpo quitando, añadiendo, quitando, añadiendo a lo que Dios hizo, me está oyendo, hermano por eso es que en este momento histórico hermano por eso es que en este momento histórico muchos pensarán que este pastor está loco pero este pastor no está loco este pastor está bíblico oiga bien si alguno destruye el templo de Dios Dios, Dios le destruirá. lo destruirá Dios, le destruirá Dios lo destruirá Dios lo destruirá. ¿Quién es Él? La persona que era templo del Espíritu Santo y no quiso honrar lo que Dios hizo. Vamos lento. Vamos despacio. Hermano, vamos lento, vamos despacio. Pero ahora podrás entender qué es un cuerpo irreprensible porque la iglesia que va a ser levantada y el mismo Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible ¿Sabe lo que significa irreprensible? Perfecto, que no se puede reprender por nada, porque es perfecto. Ahora sí es verdad que, mi amor, nos vamos a quedar posiblemente, solitos tú y yo. Y aquellos que oyen la voz de Dios y la obedecen. El pueblo tiene que entender con toda claridad. Estamos en época de ajebatamiento. Estamos en época de ajebatamiento, hermano. Están las siete profecías. Siete profecías. Porque yo tengo, que, yo tengo que saber perfectamente bien que el día del Señor vendrá. Porque yo tengo, porque yo tengo, porque yo tengo que presentar ante la presencia de Dios con el templo santo. ¿Y cuál es el templo santo? El cuerpo. ¿Y cuál es el templo santo? El cuerpo. Si alguno pensó que se estaba acomodando y que ya el pastor Giva no hablaba de esas cosas, perdóneme pero ahora que vamos a hablar de ella como nunca antes hemos hablado, porque mi interés es preparar una iglesia para ser levantada viva escuche, escuche si alguno destruye el templo de, de Dios, Dios que es tu cuerpo que es tu cuerpo que es tu cuerpo dice dice dice Dios dice dice entonces dice Dios le destruirá, destruirá a él porque el tema de Dios Escúcheme. A un espiritista Dios no le mete mano. A un santero Dios no le mete mano. A un idólatra Dios no le mete mano. Escucha ahora como decir, Mira lo que dice el Evangelio. Ahora podemos entender por qué razón el juicio de Dios Comienza va a comenzar la casa por Dios. la casa de Dios. ¿Y qué es lo que va a hacer Dios en su casa? Pues va a gevisar, pues va a gevisar al cuerpo de Cristo. ¿Quién? En el cuerpo de Cristo está mundanalizado. ¿Y dónde presenta? ¿Y dónde presenta la mundanalidad del cuerpo de Cristo? ¿Dónde lo presenta? No es en el alma. Es en el cuerpo. Porque el alma, no la ve nadie. Porque el alma nadie la ve. El alma nadie la ve. El alma solamente la ve Dios. Y nosotros tenemos que entender que en este momento histórico llegó el momento de nosotros revisar revisar nuestro primero nuestro cuerpo, nuestro cuerpo, qué parte de nuestro cuerpo está en el mundo parte de nuestro cuerpo está en el mundo por eso que dice la amistad con el mundo es, en el, es enemistad, enemistad contra, contra Dios. Dios y por eso dice con toda claridad vaya un momentito primera de Pedro aquí está, aquí está. No, no sabe que soy temple. estoy cegata cegata capítulo 4 primera de Pedro verso 17 primera de Pedro capítulo 4 ahora vamos entendiendo ¿sí? por qué razón hay estas expresiones en el Evangelio primera de Pedro capítulo 4 verso 17 no es mío porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios para, para, para para. ¿qué es lo que hay en la casa de Dios? ¿qué es lo que hay en la casa de Dios? donde se reúne el templo de Dios ¿y por dónde va a comenzar el juicio? ¿y por dónde va a comenzar el juicio? pues Dios le va a meter mano a aquellos que le metieron mano a él. Aquellos que le metieron mano a Dios, Dios le va a meter primero mano a ellos. Porque los 21 juicios del Apocalipsis es un juicio mundial. Pero antes de que vengan esos 21 juicios de Apocalipsis, Dios le mete mano a Dios le mete mano y comienza el juicio por la casa de Dios ¿quién está en la casa de Dios? ¿quién está en la casa de Dios? el templo de Dios ¿quién está en la casa de Dios? el templo de Dios ¿y quién es el templo de Dios? donde mora el Espíritu Santo ¿y qué va a hacer Dios? ¿y qué va a hacer Dios? pues naturalmente todo el que esté apestoso a mundo. ¿Y cómo puedo estar apestoso a mundo? ¿Y cómo puedo estar apestoso a mundo? Pues mire un inconverso y mire su cuerpo. Si hay algo en su cuerpo que usted tiene. Usted está cayendo en un acto de adulterio. ¿Me está oyendo? ¿Y con quién está adulterando? Con el diablo. Con el príncipe de este mundo. Se acabaron los gloria a Dios. Se acabaron los aleluya. Silencio en la casa de Dios somos pocos y me da la impresión que vamos a ser menos hasta hasta hasta que el Espíritu de Dios coja acá los que son templos y coja acá los que son templos y los una y los una en un solo lugar para para para dar testimonio al mundo de lo que es la voluntad de Dios. Hermano, hermano, escuche. Dice el Evangelio, el cuerpo de Cristo, vosotros sois la luz del mundo. Ahora, ahora, ¿cómo vas a ser la luz del mundo? Si yo me visto como mundano, si yo me arreglo como mundano si mi cuerpo está semejante al mundano ¿cómo voy a hacer luz? ah pues lo único que tengo es que Cristo es el camino que Cristo es la verdad que Cristo es la vida que Cristo es el mediador entre Dios y los hombres y lo único que estoy preparado es para irme con los muertos en Cristo pero ajebatamiento vivo pero ajebatamiento vivo yo tengo que entender con toda claridad que la mente de Dios es un volcán. Es un volcán que está a punto de geventar Y cuando ese volcán jeviente se va a llevar de frente a los enemigos de Dios y no son los espiritistas. Porque dice el Evangelio: Ojalá que no me hayas conocido. El problema, el problema es el cristiano que está en el cuerpo de Cristo y no quiere abandonar las acciones, las modas, las actitudes el comportamiento que tiene cuando era inconverso. Los hábitos de los inconversos los hemos traído al cuerpo de Cristo. Y creemos, escúcheme, y creemos que Dios está satisfecho porque proclamamos a Jesucristo como el único mediador. Jesucristo como el mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo como el camino, la verdad y la vida. En eso estamos, cuadrados con Dios. Pero nuestro templo, nuestro cuerpo, está cuadrado con Dios. Repito, nuestro cuerpo está cuadrado con Dios. Y ahora es que comienza la historia, repito. Y ahora es que comienza la historia. Primero de Corintio, capítulo 6. Capítulo 6, primero de Corintio. Verso 12. 12. 12, ¿Ah? 12 mi hermano. Oiga. Todas las cosas me son lícitas. Me son lícitas. Lícita, mas... Está apagado el micrófono. Todas las cosas me son lícitas. Mas no, mas no todas... todas. ¿Qué dice ahí? Conviene. Conviene. Todas las cosas me solicita, mas yo no me dejaré dominar. ¿De qué? Porque triste y lamentablemente, amados míos, triste y lamentablemente, el cuerpo de Cristo se ha dejado dominar por las costumbres, por los hábitos, por las modas que tiene el inconverso. Y como inconverso, y como inconverso, escuche, Dios pasa por alto los tiempos de nuestra ignorancia, pero no va a pasar por alto. Pero no va a pasar por alto a los que quieren ser ignorante al Evangelio ignorante al Evangelio ¿por qué? ¿por qué? porque nosotros vamos a entender con toda claridad en este momento histórico en este momento histórico es el momento es el momento de yo presentar mi cuerpo en sacrificio vivo santo agradable a Dios. Amado mío, perdóneme. Hermano mío, perdóneme. ¿Podrá Dios levantar un adúltero? Repito, de, de los vivos, ¿podrá Dios levantar un adúltero? Pues naturalmente no. ¿Y con quién está adulterando el cuerpo de Cristo? Tristemente y lamentablemente, el cuerpo de Cristo nos ha dado cuenta que está adulterando con el mismo diablo. ¿Por qué? Porque lo que están haciendo en el cuerpo de Cristo es mostrando una amistad con el mundo. ¿Y quién es el príncipe del mundo? El diablo. ¿Y con quién están adulterando? con el diablo porque hermano escúcheme por favor llegó el momento hermano escúcheme llegó el momento en que los cristianos las cristianas los jóvenes y jovencitas se avergüenzan de lo que Dios hizo se abochornan de lo que Dios hizo y tratan y tratan y tratan y tratan y tratan y tratan, y tratan amados míos de honrar a Dios vienen al culto vienen al culto vienen al culto pues como Dios ha establecido como Dios le agrada como Dios le gusta pero póngale una boda póngale un cumpleaños póngale una fiesta los mismos que estaban en la casa de Dios no encuentran cómo llegar a una fiesta mundana si no está arreglado mundanamente. ¿Sí? ¿Alto? ¿Alto? ¿Alto? Llegó el momento histórico en que Dios está observando. ¿Quién en el cuerpo de Cristo se siente satisfecho, agradable a Dios con su cuerpo como Él lo hizo? Por eso, y nada más que por eso, verso 19, 1 Corintios capítulo 6 verso 19 hacen otra pregunta 19 19 19 o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo para amados míos es que no hemos hecho conciencia Repito, no hemos hecho conciencia. ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Quién es el Espíritu Santo? Es Dios. Es Dios. ¿A quién estamos ofendiendo con un cuerpo que es templo del Espíritu Santo en armonía con las modas mundanas, con las acciones mundanas, con las actitudes mundanas? tanto varones como mujeres ¿a quién estamos ofendiendo? pues estamos ofendiendo al que está en tu corazón se llama Espíritu. Espíritu Santo escucha ahora, escucha ahora y el Espíritu Santo te va a dar lo que tú quieres ¿oyó? te va a dar lo que tú quieres ¿de qué habla? ¿de qué habla? pues va a llegar el momento en que el poquito temor a Dios desaparece y la persona sale a la luz completamente mundana el pueblo tiene que entender que estamos en el momento más difícil jamás existido para servirle al Señor repito, estamos en el momento más difícil jamás existido para servirle al Señor y que las costumbres y que los hábitos del mundo no pueden, no pueden, no pueden estar en el cuerpo de Cristo. Porque entonces el juicio de Dios va a comenzar por la casa de Dios. Donde están, donde están los cuerpos mundanos. Y dice el verso 19, o ignoráis, o ignoráis que vuestro cuerpo... Es templo del Espíritu Santo. Oiga bien, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro. ¿Usted sabe lo que es eso, hermano? ¿Usted sabe lo que es eso? Escúcheme. Jesús con su sacrificio. Jesús con su sacrificio. ¿Sabe lo que hizo? Comprarte. ¿Y para qué te compró? ¿Y para qué te compró? Porque él tenía planes de vivir en ti y hacerte un cuerpo templo del Espíritu Santo. Hermano, qué tristeza. Hermano, qué tristeza. Allá en los hogares, qué tristeza. Hermano, qué tristeza. Porque escúcheme, por favor, los primeros que se parecen mundanos. Quien se parecen Mundana son los pastores y pastoras, evangelistas y maestros, porque ellos, porque ellos están diciendo que son salvos no por lo que ellos hagan. Ciertamente son salvos no por lo que ellos hagan si se va con los muertos en Cristo, Exacto. pero ajebatamiento vivo, pero ajebatamiento vivo, ¿podrá Dios levantar una mujer en minifalda? O levantar un varón en pantalones cortos. Al otro día está el diablo. ¿Qué hiciste? Se estaba bebiendo para mí. Se me estaba complaciendo a mí. Se estaba en contra de tu evangelio. ¿Qué hiciste? ¿Cómo es posible? El pueblo tiene que entender Dios no va A ceder Ni una jota Ni una tilde Del Evangelio Como está Escrito Por eso es que en este momento histórico Nosotros los que estamos en el cuerpo de Cristo Nosotros los que estamos en el cuerpo de Cristo Tenemos que entender hermano, Tenemos que entender que llegó el momento de nuestro sacrificio, que llegó el momento de nuestro sacrificio, porque ahora, porque ahora yo me voy a enfrentar a mi familia, me voy a enfrentar a mi vecino, me voy a enfrentar a los compañeros de trabajo, me voy a enfrentar a las amistades que se van a burlar, que se van a burlar de cómo uno está vistiendo el cuerpo. Necesitaba tener otras horas, pero ya lo que me queda son cinco minutos. Nosotros tenemos que entender, hermanos míos, oiga, el tiempo que resta, el tiempo que resta es para quitar todo lo que hay en nuestro cuerpo que no es de Dios. Porque yo estoy... Porque yo estoy provocando. Yo estoy provocando. ¿A quién, a quién, a quién? Al Padre. ¿A quién, a quién? Al Padre. ¿Y por qué, y por qué? ¿Y por qué, y por qué? Porque fue el Padre con sus manos. El Padre con sus manos. El que hizo el molde. Original del hombre y de la mujer. Por favor, entienda. No quiero ofender a nadie, pero no voy a esconder la verdad del evangelio como está escrito. Porque, escúcheme, yo me quiero salvar. O sea, yo me quiero salvar. Si yo le escondo, repito, si yo le escondo a esta iglesia, a esa audiencia, la generación del Evangelio, el primero que se pierde soy yo. ¿Por qué? Porque yo soy, yo soy el instrumento a traerle el alimento a tiempo antes de que el juicio de Dios comience por la casa de Dios el que tenga oído lo que el Espíritu Santo y el Evangelio le dice a la iglesia tú, yo tú, yo somos templo del Espíritu Santo. ¿Me está oyendo? Salimos por esas puertas. Tenemos que tener entronados aquí. Tenemos que tener entronados aquí. Porque cómo hablo. Porque cómo disfruto. Porque cómo actúo. Porque cómo visto. En esa hora. Y en este momento. Es decisivo entre salvación y condenación de pie. Padre, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, bendición, privilegio que una vez más nos diste de poder ser instrumento en las manos de tu Espíritu en el poder del Evangelio. Ahí está el pueblo en sus hogares, aquí está el pueblo en tu casa. Yo te suplico, yo te lo suplico, que el pueblo que me ha visto, que me ha oído en esta noche, pueda entender la importancia, la importancia que tiene el cuerpo del creyente en este momento histórico que nos ha tocado vivir. Por favor, te lo suplico, haz conciencia clara, clara y contundente, para que el pueblo en el temor a ti entre en obediencia al Evangelio. Quita lo que tengas que quitar, añade lo que falte de añadir, pero no nos suelte hasta que este cuerpo no responda a la perfección que tú tienes establecida para este momento histórico que estamos viviendo. Adelante con tu plan, adelante con tu voluntad por encima de todos nuestros pensamientos. En el nombre de Jesús proclamo y declaro la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Pero aquí hay un pueblo, pero aquí hay un pueblo, pero aquí hay un pueblo que está oyendo, que está oyendo la verdad de tu Evangelio y la amamos. La amamos y te pedimos sigue adelante revelando, mostrando, enseñando el momento histórico que estamos viviendo en el nombre de Jesús Amén Dios te bendiga, Dios te guarde nos vemos el martes desde mi hogar, donde estaremos transmitiendo, continuando la enseñanza, muchos procurarán entrar, pero no podrán, por favor si tienen la posibilidad de hacer una cartita al ministerio momentos proféticos al apartado 11 Utuado, Puerto Rico y lo que Dios ponga en tu corazón un cheque, un giro a nombre del ministerio momentos proféticos hazlo a, a momentos proféticos apartado 11 Utuado, Puerto Rico 00641 Dios te bendiga Dios te guarde y acuérdate sin santidad espíritu, alma y cuerpo Nadie verá al Señor. La paz de Dios sea con todo y cada uno de ustedes. Nos vemos el martes. Hemos venido con un solo propósito. Engrandecer el Señorío de nuestro Dios que está en los cielos. Mira un en esta noche. Póngase de pie y alabe y engrandezca y glorifique el nombre del pero el Espíritu Santo que está en medio nuestro hizo lo que tenía que hacer para que esta voz salga, salga, salga a quedar huir y a descontaminar los aires que fueron contaminados. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo.